Bien, continuamos acá en de mañana. En este momento vamos nosotros a tratar con ustedes el tema central de este espacio y, como siempre, le decimos escuchar sus comentarios a través o leerle sus comentarios a través de WhatsApp y, por supuesto, las llamadas. Y es que tenemos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia condenó al comunicador Salvador Holguín con el pago de 5 millones de pesos, una indemnización que se le fue impuesta a favor de Lucía Medina Sánchez por daños y perjuicios. Tanto la sentencia emitida por la Corte de Apelación como la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia establecen que han quedado, que ha quedado clara y fuera de toda duda la intención del imputado Salvador Holguín de atentar contra el honor de la recurrida, la señora Lucía Medina en su sentencia, el alto tribunal señala que se ha podido comprobar que la decisión de la Corte de Apelación está correctamente motivada y en, la misma, y en la misma se exponen las razones que tuvo el tribunal de segundo grado para confirmar el hecho probado por el tribunal del primer grado al quedar configurado cada uno de los elementos constituti constitutivos del tipo penal, sobre todo la intención tal y como se pudo observar en la prueba principal del presente proceso consistente en el video correspondiente al programa Hilando Fino, de fecha 7 de noviembre del año 2016. En un video transmitido en el programa Hilando Fino, Salvador Holguín emitió pronunciamientos que, de acuerdo a la sentencia, atentan contra la honra de Medina Sánchez, Debemos de recordar eh, aquellas eh, informaciones que emitía Salvador Holguín en su programa y de hecho si tenemos si pudiéramos buscar el audio de lo que él se refería en ese momento cuando eh, la señora Lucía Medina pues lo demandó eh, por los comentarios y juicios que él emitió en su programa tenemos la información de que 5 millones de pesos deberán ser pagados a favor de Lucía Medina. Debemos de recordar que otros casos que está en este momento eh, en los tribunales es el caso del comunicador Zapete, que está siendo también demandado por la, por la hermana del procurador, el señor Janaláinz Rodríguez. Chicos. Bueno, con relación a esto, eh, hay personas, hay comunicadores a veces que creen que el micrófono, que este artefacto y una cámara le da eh, potestad, le da derecho para decir todo lo que le venga en gana, para decir todo lo que quieran con relación a la reputación de una persona eh, cualquiera, independientemente de que sea funcionario o no lo sea. Eh, ya el Tribunal Constitucional eh, se ha pronunciado con relación a todo esto y ha establecido que sí, que debe existir una pena eh, o una sanción ulterior, es decir, posterior a a la declaración que emita una persona. Lo que no puede existir es antes. Es decir, cada comunicador, cada persona tiene el derecho de decir y de denunciar lo que entienda y no se le puede coartar este derecho. Ahora bien, si lo que usted dijo trae como consecuencia, por ejemplo, dañar el honor o la honra de una persona, usted tiene que abstenerse a la consecuencia de eso, independientemente de a quién sea. Ya le pasó una vez a Vincho Castillo, que acusó, que hizo una acusación contra Hernán y Salazar y perdió. Porque, ¿qué dijo Hernán Salazar? Bueno, de eso que tú me estás acusando, vas a tener que demostrármelo. Ya también le pasó al, al senador por, eh, por Baní, ¿verdad? ¿Cómo se llama este senador que es bastante eh, extrovertido del PLD? Eh, Wilton Guerrero. Eh, Wilton Guerrero, que dijo que Hipólito Mejía había ido a, a, a México a reunirse con Cártel de Sinaloa. ¿Y qué tuvo que hacer? retractarse porque inmediatamente le, le, le, le llegó la notificación de la demanda porque no todo lo que te llega a la boca tú lo puedes decir, lo que tú puedes decir es lo que tú puedes probar y eso es importante que en la República Dominicana se dé no solamente con este caso de Salvador Orín, sino con todo aquel que utiliza un medio de comunicación o utiliza cualquier vía para denostar para acabar con la honra y la reputación tanto de una institución como de una persona y es importante que eso se mantenga eh, de hecho, hay personas que en el día de hoy deberían estar siendo también demandados Por haber acabado con la, con la reputación, por ejemplo, de instituciones Con acusaciones falsas Que se demostraron ahora, este fin de semana se demostraron que eran falsas Entonces por eso eh, Nosotros recomendamos a las personas, a los comunicadores No todo lo que te llega a la cabeza, no todo lo que llega a tu mente lo puedes decir Porque si tú no tienes prueba para tú demostrar lo que tú estás diciendo ¿sabes? Y aún así a veces tú teniendo la prueba hay cosas que tú no la puedes decir porque dañan el honor y la honra de las personas. Hay, hay límites establecidos en la, en la Constitución y en las leyes. Y está, por ejemplo, en el Código Penal de la República Dominicana está establecido. Pero también está establecido en la Ley de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento, la Ley 61.32. Es que nosotros tenemos un régimen que tenemos que respetar mientras nosotros sigamos permitiéndole a la gente tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y por cualquier vía, que diga lo que le venga en gana, vamos a tener un estado de desorden. Tiene que haber una sanción. Y qué bueno, eh, y, y como ustedes pueden ver, ya eso es la Suprema Corte de Justicia. De ahí para allá no hay tutía. Mira. O sea, ya esa sentencia adquirió eh, el valor de la cosa irrevocablemente juzgada y por tanto él tendrá que pagar la, eh, Mira, el, el, el, el dinero que se le puso. Este micrófono, como tú dices... Este poder de la prensa que se le llamaba cuarto poder Tiene una función especial de aporte a la democracia, al derecho, a la libre expresión Lo de Salvador Olguín puede ser un caso más Pero detrás de todo, en el caso de Zapete por ejemplo lo que es una demostración de quién controla la justicia. Un periodista que va con las pruebas, en vez de investigar las pruebas, no reciben las pruebas, ni siquiera las reciben. Para luego continuar con la acusación hacia aquel que va y lleva las pruebas. Una contradicción total. Es cierto, a Salvador Holguín... Muchas veces se le va es mano. muy exacerbado, eh, ánimo muy exacerbado, se le va a veces las manos. Y hay que tener control con eso y, y tener responsabilidad. Pero todo ha demostrado que aquí la soga se corta por lo más débil. Y si él fue juzgado, como se juzgan en juicios independientes justicia independiente y fue hallado culpable que pague que pague ahora bien aquí está entredicho muchas cosas aquí hay muchas cosas entredicho pero muchas cosas entredicho la misma Lucía Medina tiene muchas cosas que si tuviésemos una justicia independiente otra campana sonaría Mira, quiero eh, destacar eh, que debemos eh, de recordar porque él fue demandado por Lucía Medina por difamación e injuria. Salvador Holguín hacía referencia, que fue específicamente por esto que se le demanda, le atribuyó un supuesto re romance con el director general de la Policía Nacional, el mayor general Nelson Peguero Paredes. O sea, personal, no tiene, no en este caso, en sí, en este caso, más allá de los planteamientos políticos que tiende a ser Salvador Holguín en su programa Hilando Fino y que ciertamente, como tú dices, a veces como que las emociones eh, lo hacen salir un poquito de ese comportamiento que se debe de tener en un espacio y lo que se expresa. En este caso se le fue la mano y nosotros conocemos el accionar de la señora Lucía Medina y lo hemos denunciado en otras ocasiones, eh, las situaciones que se dan en torno a su comportamiento político. Pero irse al plano personal y decir que tiene un romance con uno, con otro. Y ustedes saben cómo él llamó o tildó a este supuesto romance que él denunciaba, el braguetazo. O sea, son cosas que sí. para un comunicador y un periodista ante todo, porque este señor es un periodista, no es un comunicador, ni un locutor, ni un enganchado, ni nada. O sea, hay un manejo que debe de tener. O sea, el profesional de la comunicación, el periodista, debe de estar por encima de sus emociones, de ese manejo que debe de exhibir cuando está frente a la pantalla. Salvador Holguín da declaraciones luego de que fuera ya emitida la sentencia de, o el pago de que ha sido condenado a estos 5 millones de pesos, que en principio eran siete y me dicen que pues acordaron en cinco. Él hace un vídeo en las redes y dice... Que la justicia ha sido comprada, que me, Lucía Medina ha sido favorecida y que los medios están comprados y que las informaciones que él busca emitir en torno a este caso han sido sancionadas, que no salen en los medios a nivel nacional y que eh, las obras y los trabajos sociales que él hace desde su fundación tampoco salen en los medios, en los periódicos... Y que lo han sacado de, de los medios de comunicación prácticamente a raíz de este suceso que está teniendo, que tuvo con Lucía Medina. Él siente que el poder lo ha quitado del medio y que, se ha, y que ha sido utilizado para favorecer a esta señora. Pero amigo Salvador Holguín, a usted se le fue la mano. Y Lucía Medina, como es que le dice Francis, el muñequito Ranger o algo así, no es santo de nuestra devoción. Porque me parece que no se maneja de la mejor forma Pero las cosas personales son aparte Y mucho menos si son informaciones de un tercero que a usted se le informaron Y aún sea verdad, eso es un asunto personal Que no tiene nada que ver con las funciones que ella hace de manera pública Ahí usted no tiene la razón, amigo Con relación a todo esto y trayendo a colación también otros casos Es importante que se dé en la República Dominicana Por eso yo digo que, que, el, que Marino Zapete eh, no puede sentirse aludido porque lo estén demandando. Él debe sentirse contento de que lo estén demandando porque entonces su caso va a estar todo el tiempo en la palestra pública y es ahí donde va a poder demostrar lo que él dice. Porque si yo tengo todas las pruebas, señores, miren Pero el juez no Ay, quiso aceptar la prueba Wagner. Eh, eh, Hay que ver El procedimiento, porque es que mire es que, Por ejemplo, nosotros aquí en los medios de comunicación quizás vemos la, la, las cosas de una manera Pero cuando tú vas a juicio Cuando tú vas, por ejemplo, a frente a un juez Hay procedimientos que hay que cumplir Y por eso es que hay ¿Y que tú estar ahí Pero por Dios Pero por Dios, pero, ¿Saben los pero muchísima gente Comete errores, muchísimos abogados Cometen errores Son profesionales y dicen, de ¿saben? Línea. Sí, Pero igual en el caso de la, jue la jueza Nos está ahí con Zapete aquí profesionales de primera línea en el caso de tú crees Ember que Germán tú crees que Miriam Germán va a cometer errores con el caso de Zapete pero que vamos a suponer que es así como tú dices verdad no, mi... que se pudieron cometer errores ver, pero tú, tú sabes cuál es no, la yo, parte yo, más yo estoy más terrible de todo esto mm -hmm. Yeyan amigos televidentes mm -hmm. que Marino Zapete hace una denuncia terrible con pruebas con pruebas que él presenta los documentos Si tú tienes un ministerio público ¿Qué Que no te inmuta, que no le importa Que un presidente que te dijo que iba a actuar Por el rumor público, le vale nada No solo el caso de Zapete Sino todos los casos de corrupción Que hay en República Dominicana Y el que está siendo juzgado el señor Zapete Más allá de lo que se esté dando Dentro del tribunal Un periodista te hace una denuncia con pruebas Y aquí no pasa nada Y mejor te demandan las denuncias que hace Alicia Ortega, que hace Nuria Piera, con pruebas, con documentos, con investigación periodística, que no hace nada, no les importa. Entonces eso es lo que indigna, más allá de lo que ustedes puedan decir de lo que se está sí. dando dentro del caso, por Dios. Con relación a todo eso es lo que digo. Marino Zapeta tiene una oportunidad de oro, de oro, porque si él tiene la razón y él tiene como ha, como lo ha manifestado y como lo ha, y como lo ha sostenido, eh, si él tiene todas las pruebas, este es el momento, Marino, para que su nombre quede en alto en la República Dominicana nueva, nueva vez y usted demuestre en los tribunales, en los tribunales que usted tiene la razón y entonces obligar al Ministerio Público que no ha hecho ninguna investigación, entonces a investigar no, eh, en función no de le eso. No podemos, no podemos venir aquí a decir que la justicia, por ejemplo, eh, no funciona. La o sea, justicia no funciona, no funciona, ¿por qué no manda sí, a investigar? Es la primera que tiene que investigar. Es la primera y no lo hace. Pero estamos hablando de, de la justicia en sentido general. O sea, una cosa que... El, el procurador público, tiene que ejemplo, investigar y no investiga. Bien, ¿por, qué ¿Por qué no investiga ese es el caso? público, otra cosa son los jueces. Nosotros no podemos vincular una pero cosa investigue. con la otra. Y no podemos venir tampoco aquí Tú a decir. vienes aquí también aquí a decir que la justicia funciona, a estar tapando lo que está pasando. ¿Funciona? ¿Funciona? Tú eres vocero de ellos, para estar tapando que aquí Funciona, que es que la, no es la corrupción y la impunidad verlo, que, que no hay no aquí. Es lo mismo verlo desde la pasión. Política no, y, de la, y la pasión, Lo que real. Que ve lo de ¿Por ¿Qué que no pone a, a investigar? Es por ejemplo y lo voy a traer ¿por no a colación. Lo es como el caso de Emily que Peguero. Investigue. Que aquí la gente quería 20 y 30 No. Y cuando no se aplicó una cosa la ley, con ley como, se, como se aplicó, no, no eh, provocó, pro, otra, pro, eso diferentes. provocó una ola de odio y de represalia. ¿Por qué? Porque la gente lo orientaron de manera equivocada. Tenemos una llamadita. Vamos a ver, porque quiero hacer un comentario. Oye, el abogado hay que hablar de la realidad. Aquí. Buenos días buen día, buen día. Fulvio, Adelante Carolina, Mira, totalmente de acuerdo Con mi amigo Fulvio Yo creo que un, Una persona en un, de, de frente a un micrófono No puede tapar lo que está pasando Con la justicia Aquí en la República Dominicana Desafortunadamente no hay justicia Porque la justicia la maneja Lo que se llama el gobierno Parte de su gabinete. Entonces ellos mismos no se van a echar leña no se van a echar a morirse, porque es el, el gobierno que está ahí, al frente de eso. Y es lo que dice el Fulvio. Ahí está el caso de Zapete, esa gente ni siquiera leyeron la, el, el informe que le llevó Zapete a ellos, la denuncia. Entonces no hay justicia. ¿Qué hay? Tiene que, que, que, que, que cuidarte un poquito más. No, yo no debo no cuidarme nada, yo no debo cuidarme nada, se equivocó. Eh, una cosa es que haya debilidad, una cosa es que haya debilidad en el sistema de justicia como en todo el mundo. Como y otra cosa mundo, es que decir en hay decir como aquí, el, todo en el mundo, no decir, Aquí hay un en condominio directo con el gobierno y la justicia, como es todo el mundo todo no la, No comparto, este la, es el la, país con más corrupción mundo, que hay en, en el, mundo. el mundo. Este es el país con menos justicia que hay en el mundo este. Mira, eso, eso, comprobado, pero, comprobado, no comprobado eso tu no lo mostrar. Ahí están tú. todos los casos archivados. Ahí están todos los casos. El último estudio dice que este país es uno de los países Mira, más corruptos del mundo. Ahora es uno de los países país, más corruptos del mundo. Pero el, no el último estudio que salió ahora... Nosotros en el, Oye, el último estudio... no está en el primer lugar en ningún lado. Sa en no. América Latina no, en lo y en la del Caribe. No, Salió ahora, En el aguacate hay justicia. En el aguacate hay justicia. Oye, en el aguacate gente, de justicia. Mire ese caso de matrillé. Mire ese caso está. de matrillé. Pero, pero déjame hablar. Mire ese el el lo caso. Lo único que nosotros estamos en primer lugar. Míralo. Mírate ahí. Después, nada más. Mírate ahí. Mírate ahí. Permiso, Fulvio y Yerjan. Yo voy a Luego de la pausa, yo voy a mostrar la debilidad en la justicia. Una cosa. Mira, quiero hacer un comentario, Yerjan. Luego de la pausa yo voy a mostrar el último estudio donde sale la República Dominicana como el país número uno con más corrupción de América Latina y el Caribe. Y cierro diciendo esto, nosotros no tenemos una división real de los principales poderes, aquí el poder ejecutivo domina el poder legislativo y el poder judicial. Aquí no hay una separación de poderes si y aquí la justicia no funciona, porque no es posible, yo no puedo digerir, yo no puedo digerir de que este es el momento de gloria en el que Zapete debe de decir, mira sí, yo tengo pruebas, esa no es la forma en que las cosas se investigan en un país, que porque un periodista haya sido demostrado... Eh, Sometido Y que, que demuestre que él dijo la verdad Entonces ahí es que se va a comprobar Que él tenía la razón Es el ministerio público que debe de investigar esto No en un sometimiento a un periodista Y que él ahí se aproveche para que sea su momento de gloria No, ya aquí Creo que me, me parece Nosotros hablábamos aquí de Domínguez Brito De la gestión, pero creo que este es peor Porque este señor no ha sido capaz de llevar a una sola persona a la justicia. Y van a salir y no van a someter a nadie. Y por eso es la desesperación que tienen de mantenerse en el poder. Y Danilo Medina lo decía en el fin de semana, que el PLD no puede salir del poder. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede salir? Vamos a ver, tenemos una llamada y buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Hermanita, eh, ¿tú sabes qué pasa después de... ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué pasa después de poder ellos? ¿Lo va no, no se escucha, repita por favor, más despacio. ¿Y tú sabes por qué no puedo leer después de ello? No. Es que está. Eh, es que llame de nuevo a la persona porque está, está fallando el teléfono. O escríbanos por WhatsApp su mensaje, Ajá, su, lo que usted quiere decir al teléfono que ve en pantalla. <música>